Lo único que no te preguntarías de estas películas es si volverías a verlas. Jamás, jamás. ¡Oh, Dios, ¿te diviertes? Es increíble. Colección FX. Películas que volverías a ver siempre. Todos los viernes por la noche por FX.